Hola, soy Lucía, estudio marketing y publicidad de FP Dual en CESUR, Plaza Elíptica, Madrid. Siempre me ha gustado mucho el mundo del marketing, es un ámbito que siempre me ha llamado mucho la atención y además descubrí la FP Dual que creo que tiene mucha, muchas oportunidades detrás y con las que ganas mucha experiencia. A mí esta FP ha significado el gran aprendizaje que me llevo y la experiencia en una empresa real ya formada y todos los conocimientos que he adquirido. Haciendo mis prácticas en la clínica Oramed, es una clínica y me da un poco de miedo hacer a las prácticas porque al final es el sector sanitario y es un poco más complejo, pero estoy aprendiendo mucho sobre todo de salud también, aparte de marketing y de publicidad Lo más me ha gustado ha sido el hecho de trabajar en una empresa ya real, eh, poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el curso y, y todo lo que me llevo de experiencia. Yo estaba en su lugar, no sabía qué hacer y al final no me arrepiento de nada, estoy aprendiendo el conocimiento de la experiencia